Esto es el túnel del miedo Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi video canal de el túnel del miedo El canal que siempre te dijo la verdad pase lo que pase y caiga quien caiga Bueno, les quiero comentar que tengo para ustedes algunas sorpresas esta tarde. En primer lugar les quiero informar de que YouTube me censuró el último video subido que habla sobre el atentado al buque petrolero, ¿no? llamado entonces eh, Marciar eh, Strex, por un dron que dicen es de Irán en primer lugar. He tenido una pelotera, por decirlo así, con eh, los administradores de YouTube porque aparentemente no les gustó para nada que los haya informado a ustedes de lo que está pasando. ¿no? Eh, también quiero informar algo que todo el mundo desconoce por el momento, pero he decidido darlo a conocer esta tarde en primicia exclusiva para todos mis fans de este canal, El Túnel del Miedo. Y me quiero referir al mentalista eh, Uri Heller, que realmente tiene poderes especiales, porque dobla cucharas como esta, por ejemplo estoy mostrando ahora de metal por supuesto esta es una cuchara de metal normal común y corriente y también dobla llaves por ejemplo y tiene la particularidad de hacer ablandar los metales cosa que bueno eh, nadie puede hacer ¿Mm? Pero les comento de que eh, Ricky Martínez tiene algunos poderes telequinésicos eh, que he podido conseguir con mucho esfuerzo y con mucha práctica y con mucho trabajo y que aparte tengo un coeficiente de inteligencia que supera los 100 puntos. Esto que acabo de decir no lo sabía nadie hasta el momento, pero ahora se los informo a todos ustedes. Eh, les comento de que lo que hace o hizo Uri Heller ¿no? de doblar cucharas, yo también lo puedo hacer, sí, como usted escuchó, y se lo voy a estar demostrando en ese mismo momento. Después de esto vamos a hablar de un suceso impresionante que ocurrió en Esmirna, Turquía, donde aparentemente hubo un accidente OVNI porque cayó aparentemente un objeto volador no identificado que se confundió con un meteorito y se estrelló entonces en la Tierra esto ocurrió en la ciudad entonces de Esmirna, Turquía y parece ser de que bueno eh, anteriormente hubo otros sucesos en Turquía de los cuales yo hice un video que es muy famoso y que tiene ya como 5 millones de reproducciones ¿mí? que fue el derribo de ese ovni a muy baja altura donde prácticamente lo vio todo el mundo en la zona ¿mí? Hay algunas controvertidas opiniones algunos dicen que no era que era otro lugar, otros dicen de que fue un misil. Bueno, en realidad todo eso quedó en la nebulosa, por decirlo así. Pero ese, filmo, ese, ese video se hizo famoso en mi canal. ¿Mm? Y ahora vamos a estar hablando, después de esta demostración que voy a hacer ahora en breve, eh, sobre este accidente ovni y sobre otros accidentes ovnis, donde los ovnis para, aparentemente se estrellaron en el, en el suelo y el ejército rodeó esa zona y detuvo a todas las personas que osaron sacar fotografías de lo que había ocurrido. ¿Me entiendes? Bueno, eh, vamos por partes. Eh, volviendo al tema de la realmente es extraordinario lo que eh, está haciendo este señor, de poder usar su mente para poder doblar cucharas. Como yo dije antes, acá tenemos una cuchara común y corriente, ¿sí? que Ricky Martínez va a doblar para todos ustedes. Sí. Eh, el que me quiera creer, que me crea. Y el que no me quiera creer y que piense que es un truco, está totalmente equivocado, ¿me entiendes? Así que le voy a pedir absoluta concentración tanto a ustedes como yo me voy a tener que concentrar para poder doblar esta cuchara con el poder de mi mente, sí, como usted escuchó. Así que voy a tomar de vuelta entonces esta, esta cucharita o esta cuchara de digamos de tomar sopa ¿sí? y bueno acá la tenemos es la misma cuchara que le mostré a todos ustedes hace unos instantes de metal vamos a concentrar vamos a concentrarnos entonces para poder doblar esta cuchara acá lo tengo. La cuchara fue perfectamente doblada sin haberla tocado. Ustedes ya vieron lo que se puede hacer practicando visión remota y telequinesis cuando usted se concentra fijamente en un objeto para modificar su estructura así, como usted escucha. este poder que aparentemente no lo tiene cualquiera en realidad lo tenemos todos pero qué pasa este poder está atrofiado por falta de practicar esto con nuestra mente me entienden lo que yo estoy diciendo ¿Sí? Así que ahora eh, que he demostrado algunos de los poderes que yo tengo, vamos a estar hablando acerca de lo que pasó recientemente en la ciudad de Esmirna, ¿no? eh, Turquía, porque ustedes ya vieron al principio de este video, estimados amigos, que lo que cayó produjo dos Explosiones, no una. Lo que les puedo decir es que inmediatamente después que cayó eso en un lugar determinado y no especificado de Herminia, eh, o Mirna, perdón, Mirna, eh, el ejército fue al lugar, rodeó la zona y detuvo a algunas personas que habían sacado fotografías. Sí, como usted. Pero, a mí me han pasado ¿m? algunas fotografías de lo que fue que cayó en ese lugar, sí, como usted escuchó. Tengo cinco o seis fotografías que me la han pasado por eh, vía mail y yo la, la verdad que no podía creer, estimados amigos, lo que estaba contemplando con mis ojos. Cayó realmente un aparato, pero extremadamente extraño, nunca visto, en el medio de un bosque. Y yo se los voy a estar mostrando ahora, en breves instantes más, si ustedes me bancan, por decirlo así, con este video hasta el final. A continuación, estimados amigos, ya estamos dando toda la evidencia. Un ovni cae a tierra y provoca una fuerte explosión en Turquía. La cuestión de si hay vida en otros planetas se debate actualmente en todo el mundo. Una serie de inexplicables avistamientos y sucesos de ovnis ha llevado a muchos a creer que llevan mucho tiempo entre nosotros. Sin embargo, los escépticos continuamente intentan explicar estos eventos, mientras que los testigos no podrían estar más seguros de lo que han visto. Los avistamientos de ovnis más importantes del mundo demuestran cuán reales son los extraterrestres y uno de estos encuentros ocurrió en 1957, inspirado en la película de Steven Spielberg, Encuentros en la Tercera Fase. Eh, los testigos de Leveland, Texas, Estados Unidos, afirmaron haber visto una serie de luces en el cielo nocturno. No solo eso, sino que después de su presencia, los vehículos se volvieron locos con las luces apagadas y los motores parándose la policía también vio las luces lo que llevó a una investigación por parte de la fuerza aérea se determinó que una tormenta eléctrica fue la que provocó los sucesos sin embargo no hubo informes de tormentas en toda esa zona esa noche este es solo uno de los cientos de casos que demuestran que no estamos solos ni en la tierra ni en el universo pero ahora ha ocurrido mucho más que un simple avistamiento más bien un posible accidente ovni Sí, como usted escuchó un video demuestra el momento exacto en que los cielos de esmirna Turquía se iluminaron de un verde brillante cuando un misterioso objeto de, se estrelló contra la tierra las imágenes del extraño incidente que han sido publicadas en las redes sociales muestran el objeto atravesando la ciudad de Esmirna, Turquía, antes de desaparecer en un destello brillante. El evento aparentemente inexplicable ha conmocionado a los habitantes, dando lugar a especulaciones de que el objeto en llamas es un satélite o un objeto volador no identificado. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del día sábado 31 de julio. Uno de los videos muestra el objeto chocando contra el suelo y provocando una fuerte explosión y cambios entonces en el color del cielo a verde durante unos segundos. Otro video muestra la llamarada del objeto entonces en un blanco verdoso brillante antes de caer hacia Tierra. No hace falta decir que los videos se han vuelto virales, intrigando a los internautas en todo el mundo. Si bien muchos sugirieron que era un satélite o basura espacial, otros optaron por creer que podría ser entonces eh, un objeto extraterrestre. Sin embargo, el doctor Hassan alid Dal, profesor de astrofísica turco, negó estas teorías y explicó eh, una razón simple para las increíbles escenas en una publicación de Twitter. Dijo que el evento conocido como bola de fuego ocurre cuando un meteoro comienza a arder en la atmósfera. Por lo general se quema, dice, en la atmósfera superior, escribió el doctor Ali Dar, ¿Mm? Eh, debe eh, considerarse como una versión más específica del fenómeno conocido como estrella Fugaz entre la gente y que a menudo se experimenta durante los periodos de lluvias de meteoritos. Según el profesor de astrofísica, el meteoro podía ser parte de la lluvia de eh, Perseidas que ocurre todos los años durante el mes de julio y agosto. ...pero no es necesario decir que esta explicación no ha convencido a todo el mundo... ...ya que hay quienes aseguran que se trata de una nave extraterrestre estrellada o accidentada. Incluso hubo quien aseguró haber visto a los militares en la zona. Y esta no sería la primera vez que ocurre un incidente similar... En el 2018, numerosas personas afirmaron haber visto una luz brillante en el cielo estrellándose en el lago eh, Winnipeg, Canadá. Poco después del incidente comenzaron a publicarse fotografías eh, donde se podía apreciar vehículos militares con soldados en motos de nieve recorriendo la zona del incidente, lo que causó dice, un gran evento entre los residentes varios residentes publicaron en las redes sociales que una nave en forma de disco se estrelló entonces en el lago y que al menos una persona había sido eh, detenida por sacar fotografías entonces en ese lugar por el ejército canadiense otras personas declararon que el ejército tenía vehículos militares ...en la costa norte... ...y que el personal militar... ...estaba, dice... ...amenazando a todos... ...aquel que tratara de sacar fotografías... ...pero lo más re, eh, sorprendente... ...fue que decenas de testigos... ...describieron el misterioso objeto... ...como redondo... ...y que fue deslizándose... ...a través del lago... ...ocho pescadores vieron... ...con sus propios ojos... ...el descenso de la nave... Sí, como usted escuchó. En el mismo año, un enorme ovni con luces pulsantes se estrelló y explotó a tan solo 128 kilómetros del estadio de fútbol de Cosmos Arena, también llamado Samara Arena, ubicado en la ciudad de Samara, en Rusia, y donde se había celebrado el encuentro entre Suecia e Inglaterra del Mundial de Rusia 2018 el misterioso objeto se estrelló cerca del pueblo de Boston Bostandix, eh, provocando una fuerte explosión que hizo que temblaran las casas cercanas e eh, incendiando un monte, eh, dejando a su paso árboles y pastos destruidos a un kilómetro a la redonda. En este caso, algunos testigos consiguieron grabar un video ...del misterioso objeto en el que se podía ver... ¿m? ...una especie de escotilla sellada con unas válvulas que sobresalían... ...ahora bien, ¿qué opinas sobre el misterioso objeto estrellado en Turquía... ...en la ciudad de Esmirna? ¿Te crees la versión oficial que es un meteorito? ¿O es una nave extraterrestre estrellada? Bueno, eh, voy a emitir mi opinión personal... Yo creo de que sí, de que realmente fue un accidente ovni y que se estrelló un ovni en ese lugar. De lo contrario, el ejército entonces turco no se hubiera acercado a la zona. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta nota extraordinaria de El Túnel del Miedo y los espero en el próximo video programa.